En octubre de 1883, se inauguró la estación La Gama. A la par de la expansión de la red ferroviaria, aparecieron en nuestra zona los primeros establecimientos rurales, dedicados a la cría de ovinos para extracción de lana y vacunos para los recientemente creados frigoríficos. Vemos que el ferrocarril llega a la zona de la Madrid cuatro años después de, de, la, de, la, de la llamada Conquista del Desierto, ¿no? de la, de la desaparición del indígena de esta zona. Eh, sin duda fue el ferrocarril el este, este principal vínculo que unió eh, a la Madrid, con, puede decirse, con el mundo. ¿no? Las lanas van para allá y para acá vienen capitales, viene tecnología, Vienen productos manufacturados y vienen inmigrantes. De las grandes estancias orientadas a la producción ganadera se destacan Aldecoa, El Huáscar, La Chinchilla y Santa Clementina. Evidentemente no es casual que en 1883, con la llegada del ferrocarril a la entonces estación La Gama, haya llegado alguien como Casimiro La Placette, ejemplo de, eh, de, la, de la colonización de, de, la, de la región. Francisco La Placet y Ana María Porta Eran los abuelos Y mi abuelo nació en Uruguay Porque ellos compraron campo en Uruguay Cerca de, cerca de, de Brasil Y eran dos hermanos este, Mi abuelo Casimiro Y otra hermana que se llamaba Rosa Que se casó con un brasileño Mi, mi bisabuela, digamos Ana María eh, Se murió de de una peste, alguna peste que hubo, creo que tenía 26 años. Así que esos, ellos quedaron a cargo de esa tía Mariana, que siempre se habló en mi casa de, de la tía Mariana, que lo había cre, criado a mi abuelo y a, y a su hermana. Cuando él fue mayor, eh, pidió su parte de la herencia y se vino para, para acá, que era en ese momento eh, punta de rieles y se llamaba eh, Estación La Gama. Don Casimiro La Placeta era uruguayo. Había nacido en el año 1849. Y a nuestra zona llegó más o menos en 1880 y, for y formó sociedad con Don Abraham Quintana. Frente a la estación, en los lugares que actualmente ocupa la sede social de Racing Athletic Club, se instaló la primera casa de negocio. Su dueño fue don Casimiro La Placeta. La edificó en tierra de su propiedad en el mismo año 83, de donde abastició a la empresa de ferrocarril sur, que, que proseguía el tendido de las vías. Hacia finales de la década de 1880, la demanda internacional de trigo había aumentado. El Estado bonaerense... Publica la Ley Provincial 1969 para fomentar la organización de centros agrícolas. Don Casimiro La bueno, compra tierra acá, ve la posibilidad de hacer un centro agrícola, en cual lo presenta todo en la plata y en agosto del, del, del año 89 consigue que todo lo que había presentado para hacer un centro agrícola se la aprueban, y después, don Silverio López Osornio, en febrero del año 1990, a los seis meses, la, la, la creación del partido que era Madrid. Eran amigos y habían hecho negocios juntos. Y o ves las fotos que se conocían y se, y se trataban mucho. Mis tías y mi madre todavía eran amigas de las hijas de, de, de don Silverio. Así que había una, una relación de amistad, aparte de, de, de negocios. Bueno, don Silverio López Osornio nace de, por rara co coincidencia en el mismo año que don Casimiro La presente, en 1849. A principios de 1890, un hermano de él, que era don Martín, compra al señor La Placer, las tierras que componen el ejido del pueblo del Centro Agrícola La Gama y don Silvio López Osornio, que fue el verdadero comprador de estas tierras, era, estaba muy vinculado políticamente y a su pedido es presentado en la legislatura provincial el proyecto de la creación del nuevo partido, sancionándose la ley de creación del partido que se llamaría General de Madrid. Fue en 1890. Uno de los motivos que se pone General a Madrid es que en el proyecto de dos diputados amigos de don Silverio López Osornio, son uno son don Pedro Romero y el otro eh, doctor Alavena, en cual doctor Aravena era bisnieto, de General Amadí. Por eso es el motivo de que, eh, por iniciativa del de, de doctor Alavena, está el nombre de General Amadí acá. Esta foto data de 1915 y está sacada, entiendo yo, de la vereda del Banco de la Provincia, teniendo acá al fondo la estación de ferrocarril. Acá ven el negocio que era de Erencio y un hermano. En esta vereda había un restaurante que creo que la familia Chávez. La paso porque es una inundación de 1915. Fíjese hasta dónde llegó el agua, prácticamente llegaba al pleno centro. Y este señor, que está arriba de este caballo, es don Casimiro Laplacet. Casimiro Laplacet se casó el 4 de agosto de 1890 con doña Graciana Zafontas. Tuvieron 10 hijos, dos varones y ocho mujeres. La casa donde actualmente funciona el Museo Casona La Placette fue construida en el año 1890 y diseñada por el arquitecto francés Moreau. Esto que están viendo acá es el frente, va a ese edificio como ustedes ven, sobre la avenida Uriburo de la familia La Placette. Con dos pérgolas, hay dos chicos, era un alambrado, toda la ligustrina rellena la habían puesto, la casa de la familia La Placette. Y también ven el molino allá al fondo. Esta foto data de 1903 y es la familia La Placete. Este señor de traje blanco, que está acá, es don Casimiro La Placete. La señora de pollera negra y blusa blanca es doña Graciana Sanfontá de La Placete, con sus hijas y también con unas niñas amigas. La que mantuvo el recuerdo siempre fue mi, mi abuela y la que conservó, la que nos enseñó el cariño a la Madrid y todo, fue ella. Eh, así que los, los cuentos que yo sé son más de la historia de mi abuela que de mi abuelo. A los cumpleaños de mamá, por ejemplo, que se hacían a fiestas siempre grandísimas, se sacaba lo mejor que había de, la, de porcelana, de, de, de toda la cristalería, y se ponía la mesa lindísima, y teníamos muchos invitados, los Fernández de la Chinchilla, los de Imas, los quin también, que siempre venían. Tenemos sí, muy bueno. buenos recuerdos, siempre. El 25 de, mar de marzo era el día este, que mamá se festejaba. encantaba festejarse así, pero bien a lo grande. Eh, don Silverio López Osornio falleció en la capital federal el día 8 de enero de 1900. Fíjese si se ve una personalidad, don Silverio López Osornio, que los que dieron su último adiós en la recolecta, ...estaban las autoridades de la Junta Ejecutiva del Partido Autonomista Nacional... ...que era una personalidad en su momento que era Don Carlos Pellegrini... ...y el Ministro de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires... ...el señor Adolfo Saldía. Hizo obra de varón... ...fundando un pueblo en medio de la pampa... ...y en días no lejanos... ...cuando los progresos que tanto nos asombran... ...hagan de general a Madrid un centro de cultura, se recordará con afecto y gratitud el nombre de don Silverio López Osornio. Quisiéramos agradecer, como al final, a toda la población de la Madrid, que siempre ha sido muy amable con nosotros. Han tenido una especie, no sé si es... Porque es la casa fundadora, o porque papá fue el fundador, pero todo el mundo en general es muy amable con todos nosotros. Eso lo puede ser también mi hermana. Sí, amigos, tenemos. Así que gente, es una palabra de agradecimiento para todo el mundo, toda la gente de la Madrid, que siempre ha, ha sido sí. muy gentil con nosotros. Nada más. Muy bien, muchas gracias.